...más que un sacerdote, Pedro era de todos. Era sociólogo, era teólogo, estaba muy bien preparado. Un educador espontáneo, un educador natural. Para mí que había nacido con ese don... ...y lo bueno es que no se lo creía. Que siempre te hacía reflexionar sobre lo que tú le estabas contando... ...para que tú mismo llegases a aprender o a ver la solución de, de lo que tú necesitabas contar. Que vivía tal cual te enseñaba las cosas. Como persona era muy entregada. No paraba nunca. Yo diría de Teodoro que fue un hombre de barrio. No del barrio, sino un hombre de... ...no renunciaba a contestar preguntas complicadas. Cuando bajaba de su casa en la de hasta aquí, hasta la parroquia... ...pues iba por la calle parándose continuamente con unos y con otros. Ser puente, el puente... ¿eh? El puente como diríamos, sociedad dormida, izquierda más consciente, eh, puente entre jerarquía e iglesia normal. Que veía las cosas desde una profundidad no común y eso le daba de cara a los demás pues un sentido también de, de liderazgo. Cuando todo era un alboroto en las reuniones de las asambleas de vecinos o, o, o en la Junta, él decía, un momento. Vamos a ver, cogía el bol y el papel decía, mira, esto, esto, esto, esto, y esto, pues, ¿por qué no empezamos por aquí? Y a partir de ahí se dialogaba, es que era muy fácil trabajar con él. Eh, Nadie lo, ninguna de las partes lo rechazaba. Si tenemos que abordar una una situación difícil, una problemática, un desencuentro, pienso en qué hubiera dicho Teodoro. Y de hecho, el centro, Teodoro Sánchez, pues tiene en el nombre de él, pues tiene el, ese simbolismo tan arraigado en la afectividad de este barrio de San José. Prefiero trabajar en San José. Me contaron que tenía que acudir el primer día al Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter y fue a lo mejor una de las primeras veces que escuchaba el nombre de, de esta persona. Teniendo su nombre, un espacio tan importante a nivel de barrio, pues pensé que tendría alguna referencia en Internet. En el Centro Cívico Sánchez Punter tenemos... La ludoteca, que es donde estamos ahora, la hormiga azul, que es para niños y niñas de 3 a 6 años. También arriba, con esta misma distribución, está el Centro Municipal de Tiempo Libre, el dado, para niños y niñas de 7 a 14 años, y la sala infantil de la Biblioteca José Antonio Rey del Corral. El área de servicios sociales comunitarios, el departamento, cuenta con un equipo de 20 profesionales, entre trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogos, administrativos... Nosotros los educadores de calle también estamos dentro de la red de servicios sociales comunitarios y eh, coordinados eh, con otros servicios de infancia eh, mediante la unidad técnica de infancia. Durante la semana nos dedicamos un poco a recorrer las calles del barrio de San José porque el programa se planteó en su momento como un modo de intervención educativa a nivel de calle, directamente en la calle, y generar espacios seguros en las plazas, los diferentes rincones de, de los barrios. Uno de los proyectos más, pues, más majos de los que tenemos, y con el que ya llevamos una trayectoria de intervención de más de nueve años, es el equipo de fútbol sala San José. los cárceles para prepararlos para el 20 aniversario, para hacer sí. la exposición. Venga, subimos, pues subimos a, ver. a Vamos eh, a hacer la selección. A vale. clasificarnos. Cogemos el teléfono. Este es del 98. Eh, sí, este es de la primera programación que se hizo porque el centro se inauguró en el 98, el 30 de, de marzo. Tú, ¿no? Sí, sí, yo inauguré tú? el centro. El primer día que vine a trabajar aquí fue el día de la inauguración de este centro. No, pues este, este es fundamental. Este, este es fundamental porque es de la primera. Este es la, también Primavera Cultural, pero del 99. El año siguiente. Pero este también. Tenemos del 99 otro. Que dentro de esta programación actuó el Valle de Zaragoza. Muy bien. Espero que llaman. Centro Cívico, buenos días? Además, el ayuntamiento cuenta con un espacio que está destinado a la Junta Municipal de Distrito San José. Allí tenemos a tres administrativas trabajando y el jefe de negociado. Hay un montón de espacios, aulas y sala de conferencias que se prestan a las asociaciones que así lo solicitan para desarrollar allí diferentes actividades. Somos un grupo de mujeres con inquietudes culturales. Entendemos la vida como un camino que lo queremos atravesar aprendiendo y enriqueciéndonos. Por ejemplo, el año pasado hubo unos ciclos de, de teatro que tenían como tema general todo lo referente a la mujer. Hay un salón de actos en el que puedes disfrutar de un montón de obras de teatro, de, de espectáculos de circo, de danza... ¿Sí? Circo del 17, sí, sí. Mira, era claro. el cuarto festival de circo que se hacía aquí en el Centro Cívico. Ese también, sí, ese también. Este pone, sí, sí. sí, claro, y de la magia. Y el de la magia. ¿Y este sí. de qué año es? 2016. De la magia, el 2016. 2016. Sí. Vale, bueno, pues ya hemos terminado ¿no? las la Más o menos selección. una pequeña selección, sí. Luego tendremos que hacer otra. ¿Qué puedes, dónde vamos? ¿Te parece que vayamos a Paqueta de Moria? Así ah, hemos hablado chicos, le decimos el tema de horario, el Muy partido bien, para y demás. El partido, guay, sí, sí, sí. Vamos a la vaca de Teodoro a la familia la quería mucho. A los padres, por supuesto, un respeto tremendo. A sus sobrinos los quería con locura. A mí como hermano, pues también, y a mi mujer también la quería. Nace en Alcañiz el 14 de febrero, de febrero de 1940. el día de San Valentín, de 1940. Siempre decía que quería ser sacerdote, cura. Esa vocación tan temprana le lleva a ingresar en 1952 en el seminario de Alcoriza. Yo era dos cursos menos que él, era de Alcañiz, estuvimos los dos estudiando en Alcoriza. El año 52, que fue cuando ingresó Teodoro, fue cuando se suprimieron las cartillas de racionamiento y esos años además coincidió con olas de frío en Europa que en Alcoriza suponían que los recreos estaban a 16 bajo cero y que el dormitorio estaba a 4 bajo cero. Allí, eh, sobre todo, se nos educó y se nos enseñó a trabajar y vivimos alegrísimos, a pesar de la dureza de aquello. A los 15 años, Teodoro comienza a estudiar filosofía en el Seminario Mayor de Zaragoza. Eh, con ese espíritu de trabajo, venir a Zaragoza, pues era pasar del hambre física al hambre de saber. Toda la gente joven del los seminaristas de entonces tenían interés por formarse y por conocer cuanto más mejor toda la vida social y política de que en aquellos momentos había. Teníamos además un aparato de radio montado por un seminarista, un superheterodino de ocho lámparas de aquello, que se oía todo. Entonces, eh, qué sé yo, la BBC de Londres, Radio Monte Carlo, eh, Radio Pirinaica, eh, Radio Pekín, en fin, eh, todo. En septiembre de 1962 viajó a Italia para continuar sus estudios de teología y sociología, una experiencia que le marcaría profundamente. Eran muy pocos, creo yo, los estudiantes españoles que salían a estudiar en el extranjero. Eh, casi era eh, clero o, o el que más salía a Italia y, y Alemania fundamentalmente. ¿no? Pero ya tenía un poco esa atención puesta eh, en el mundo de lo social. Eh, las canciones de Avanti Popolo, de la respuesta, Bandera Rosa, todo aquello, pues era el ambiente de la Roma de entonces. Una vez ordenado sacerdote, su primer destino sería Cretas, cerca de su Alcañiz natal, en la provincia de Teruel. Teodoro fue a Cretas, que no caía tan lejos de Alcañiz, y su hermano creo que trabajaba por allí sino era allí mismo. Y desde el primer momento cayó muy bien en Cretas, tanto con las personas mayores como con la juventud, y se, se dedicó plenamente a ellos. Sí que el clero rural, en aquel tiempo, pues, pasaba desde el equipo de fútbol, la cooperativa… Cuando yo me hago cura ya en España, ya hay muchas experiencias de mundo obrero, de cura obrero. Con más o menos fortuna, pues empezaron a decir las cosas desde los púlpitos. Ya hay aquí, en Zaragoza, un movimiento que forma luego todo lo que es el, el movimiento de Favara, de contestación a la iglesia, digamos, oficial, pero que está formado fundamentalmente por curas que ya habían experimentado esa experiencia de hacer su vida obrera como un obrero normal. Su regreso a Zaragoza en 1968 está marcado por su actividad incansable como sacerdote, estadista y docente. Yo recuerdo que la parroquia no estaba donde está ahora, estaba en la avenida San José, Recuerdo perfectamente la chatarrería que estaba justo enfrente de la, de la parroquia. César se Lierta no existían en unos campos. Yo iba al Patronato Montemolín y tenía unas, unas maestras muy avanzadas para su época. Eran monjas, pero no tenían nada de monjas. María José San Juan, Ascensión Andía... Y, y ellas, pues de alguna manera, debieron de hablar con los curas que había entonces en la parroquia para que colaboraran en el colegio con alguna clase de religión. Y venía de vez en cuando Teodoro y su cigarro a darnos alguna charla dentro de las clases de religión. Yo tendría entonces unos 13 años. Era una gozada. Yo no lo tuve como docente en clase, digamos, pero sí que hicimos con él muchos grupos de catecumenado, de poscatecumenado y de historia de Biblia. Y, y, y después nos hizo dar el siguiente paso, que era el... Esto no se acaba con la Biblia o con no sé qué, sino que tenéis que dar el salto a bueno, pues leer autores que pues, publican cosas sobre la sociedad, sobre el sindicalismo, sobre el movimiento vecinal, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Durante esa época, coescribió varios manuales para la docencia de la religión y recibió algún premio por su labor en la investigación educativa lo primero que notábamos, claro, que los libros de texto eh, eran libros de catecismo, no eran libros de, de religión. ¿no? E, y entre cinco sacerdotes eh, construimos una cosa que se llamaba para una enseñanza crítica de la religión. Que, vamos, crítica no quería decir que de criticar la religión, sino una enseñanza racional y tal. Esos libros pedagógicamente yo creo que, que tenían tal altura que no servían, pero bueno, tuvieron mucho, mucho éxito y funcionaron. Pocos libros han salido como esos de religión. Bueno, la Conferencia Episcopal no opinaba así y por lo tanto no autorizó que esos libros fueran libros de texto. Teodoro entendió siempre la parroquia como un lugar de encuentro y un espacio a disposición de la ciudadanía. Después del colegio había una época de transición ahí donde los maestros, las maestras que teníamos, Teodoro, José Ignacio, querían que la gente que saliera del Patronato Montemolín, en ese momento una escuela muy abierta al barrio, esa gente que salía ya con esa edad de 14, 15 años, de alguna forma no se perdiera, porque además vivíamos todos por allí y fuéramos también protagonistas de nuestro barrio. Entonces, eh, empezaron pues, a abrirnos los locales parroquiales para estar, para vernos, para hacer amigos, para relacionarnos. Eh, se creó un grupo muy potente, el Grupo Scout. Se crearon grupos de, de música. Eh, se crearon muchas cosas y el, la parroquia nos daba pie a estar, a estar allí, porque nos abrían los locales. Y yo estaba deseando que el domingo que siguiente bajásemos a la parroquia de Teodoro. Porque eh, tú ibas a cualquier otra parroquia o a cualquier otra misa y a mí como niña me parecía terriblemente aburrido. Y sin embargo bajábamos a la parroquia de San Agustín y veías a los jóvenes con las guitarras, tocando, cantando. Era, era, era súper divertido, ¿no? entonces te lo hacía ver de otra forma completamente diferente. Con la familia de Teodoro también había una relación muy estrecha, tal manera que incluso los sobrinos participaban de los movimientos juveniles de la parroquia, con lo cual ahí también las fronteras entre amistad, familia y grupo, pues prácticamente todo estaba mezclado. ¿no? Y, y en, lo propio, en el propio espacio de la parroquia había una especie de corrala, y, y allí veías un poco parte del ambiente del, del barrio y, y la relación con entre ellos, ¿no? entre las personas y las personas que venían por la parroquia. Además, dentro del colegio, el colegio de las Anas, también ahí en el patio, bellas celebraciones y fiestas muy, muy, muy, muy parecidas a lo que podía ser un, una fiesta de pueblo. Yo conocía también, iba algunas veces, pocas veces a misa, porque el, el tiempo no me lo permitía, pero uno de los noches se presenta allí en el Fujiyama, que es donde nosotros representábamos, con unos cuantos amigos, chavalicos de allí, chavales jóvenes, que formaban parte de, de la parroquia, y me dijeron, dice, te acabamos de nombrar presidente de la comisión de festejos. Y yo, pues, y bueno, bien, como yo había, y había participado en otras comisiones de festejos desde los 18 años. El antiguo bar-restaurante Fujiyama, que era en el lugar donde se han hecho cientos o miles de celebraciones familiares, de comuniones, bautizos, etcétera, Y luego también era pues un poco el centro social y allí hubo reuniones importantes para el barrio con personas del ayuntamiento y con empresarios y bueno, realmente sí que de alguna manera eh, llenó durante algún tiempo en parte esa, esa, esa necesidad de un espacio en el que pudieran eh, las personas reunirse y hablar, dialogar y pensar. Las fiestas de reloj que las organizamos dos o tres años era en el patio del, co del colegio donde estaba la parroquia precisamente allí. Sí, sí, sí. Allí fue un éxito porque, claro, todo al aire libre. Pues, imagínate tú en el verano lo bien que se estaba eso y un local muy grande. En el año 73 se funda la Asociación de Vecinos de San José. Venía ya de un proceso de contactos previos que nacen en la parroquia de San Agustín y en la parroquia de San Lino. Con el apoyo de militantes de partidos de izquierda entonces en la clandestinidad, y de vecinos concienciados que querían que se organizase en el barrio un grupo de personas que promovieran mejoras en las condiciones de vida. Su posición y su disposición a mejorar las condiciones del barrio son determinantes en este periodo de cambio político que se da en las décadas de los 70 y los 80. Teodoro, yo el principal carisma que le reconozco yo imitaría hasta donde puedo, pero no o hasta donde sé, pero no llega tanto es el de ser puente. Teodoro fue durante unos cuantos años fue el responsable de la pastoral juvenil de Zaragoza, eh, nombrado por el por el obispo, por elías. Eh, lo escuchaban los arzobispos, escuchaban los vicarios, que a otros pues eh, los mandaban a paseo antes. Se llevaba muy bien con elías. Y debían de tener unas discusiones importantes de estas, de tipo... Sesudo. Sesudo, teológico, político. ¿Dónde no está la política? La política está en todo. Mitió mi tiene una persona absolutamente reservada de todos los movimientos que él hacía. O sea, yo creo que no sabemos nosotros, la familia, en muchas de las cosas en las que él se ha metido. Innumerables y alguna yo he podido saber porque me lo han contado un tercero, ¿no? O sea, desde personas que pasaron por prisión, por sus ideas políticas, por pertenecer a partidos entonces en la clandestinidad, y él colaboraba con sus familias porque tenía esa posibilidad por ser sacerdote... Y nuestro procedimiento era, eh, yo personalmente, lo hice en dos ocasiones, eh, llamar a, al arzobispo, se si han detenido a un alumno nuestro, tal y cual, muy bien. Y me, no me preguntaba por qué, ni por esto ni por otro, sino dígame el nombre. Y le decía el nombre, bueno, eh, llámeme dentro de tres cuartos de hora. Y a los tres cuartos de hora yo lo llamaba y ya decía, pues mañana irán al juzgado por la mañana, los padres que no se acerquen aunque lo vean seguramente lo soltarán, si no lo sueltan y va a la cárcel me vuelves a llamar. ¿no? Hasta apoyar causas concretas acogiendo en, en la antigua parroquia y en la, y en la nueva, encierros, huelgas de hambre, ruedas de prensa y reuniones, eh, reuniones de entonces movimientos clandestinos. En, en los 80 había unas carencias importantes todavía en educación, en atención sanitaria, en transporte, y en, en zonas verdes, en equipamientos, era un barrio que había crecido mucho en los años 60 y 70 y los servicios tardaron en llegar. Yo estaba por motivos de estudio y trabajo en Nueva York y al volver me propusieron formar un equipo a lo cual era muy dado, Teodoro, eso de formar grupos de trabajo. Entonces me pidieron incorporarme y ahí, y eso es cuando arrancamos con el equipo de trabajo que sustituyó a que a la pareja estaban antes Teodoro y José Ignacio de Miguel. Es una democracia que se está estrenando, es una democracia que tiene momentos de tensión. Alguien nos avisó que, que, bueno, que a las cinco. Eh, alumnos de un determinado colegio dirigidos eh, por otras personas no dio su nombre porque todavía viven y tal y cual pues eh, vendrían a darnos una pariza al despacho entonces esperamos en el bar de enfrente y sí, llegaron 12 a 600 unos llevaban el bate de béisbol fuera y todo otros envueltos en el heraldo como no estábamos se fueron y dejaron una pegatina en la puerta que ponía morte morieris o sea, moriréis, pero bueno, y de ahí ya no, no pasó. Eh, pero sobre todo tiene un nivel tremendo de entusiasmo. Pues llegó un momento en que la gente joven dijo necesitamos espacio para nosotros, para, para organizarnos, para movernos, para hacer cosas, necesitamos locales. Eh, la, gente del barrio, la gente joven del barrio eh, se está quedando parada, hay mucha mucha gente que no sabe qué hacer, no estudia, no trabaja se metió ahí en ese berenjenal que le pedimos que se metiera Su época con José Ignacio de Miguel le habían dado un sello de dedicación al mundo obrero y al mundo joven de hecho entre los dos también fundaron una residencia de la JOC que era para jóvenes obreros y su preocupación andaba siempre eso, la pastora obrera y la pastora juvenil. Y entonces pedimos que, que la parroquia colaborará en hacer, junto con nosotros, la gente joven, un centro sociolaboral. Y él, él junto con los párrocos que había en ese momento, que yo creo que estaba ya Ramón, estaba Mariano Pina también, eh, Luis Torra, eh, nos apoyaron para que parte de los locales de la parroquia nueva la que hay ahora en Cesaria Alierta eh, fueran destinados al centro sociolaboral que antes estaba en la parroquia vieja, en el corralón que había, que había dejado vacío el colegio. Primero empezó ahí el taller ocupacional y cuando se estaban proyectando ya los locales de la parroquia nueva, Teodoro dijo, hay un espacio para el centro sociolaboral, porque apostaban por esto y él encabezaba esa apuesta. Él creía en que esa labor que los jóvenes estábamos haciendo con otros jóvenes era positiva y ahí no había ningún tema de fe, ni ningún tema religioso, ni nada. Él pensaba que era una manera de trabajar por la gente que no tenía nada, que no tenía educación, que no tenía estudios, que no tenía trabajo y eso es en lo que creía él. En estos momentos colabora con diversas causas y movimientos sociales junto a otras personas igual de comprometidas, entre las que destaca la figura de Ramona Rivas, con quien participó en diversas manifestaciones y reivindicaciones. Ese salir fuera de, de la parroquia, eh, el mundo es mucho más grande que la, que la parroquia, pues bueno, lo hizo participar en muchas, en, yo creo que en prácticamente todas las de los primeros de mayo. Eh, estábamos con él y con Ramón, yo creo que eran la pareja que siempre estaba, me acuerdo, de ir con las crías pequeñas, con los carritos y estar ellos dos allí en las manifestaciones. Teodoro fue a buscar a Ramón para que viniese a San Agustín. Él era que, quería que en San Agustín hubiese una persona que se entendiese con la gente, que dinamizara como él, incluso más que él, a veces. Le dio un aire muy humorístico y muy espontáneo. Él podía ser así Ramón porque tenía un tío canónigo, porque si yo hubiera sido así, hubiera durado en el seminario dos días, pero eh, así Ramón eh, se le permitía un poco más que a los demás, como diciendo, bueno, ya se le pasará. Eh, nos decía siempre, hacer muchas cosas está bien, pero eso es activismo, pero la acción es otra cosa. La acción es algo constante, algo continuo, algo que transforma, algo que transforma la, la mente, la sociedad, al que tenemos al lado. Le dio también un carácter muy, muy serio. Él tenía una sensibilidad también muy grande por el mundo del trabajo. Y aunque hasta entonces había estado metido, sobre todo en el mundo rural, se incorporó con mucha facilidad al mundo urbano, precisamente por esa sensibilidad de preocupación por la gente sencilla y pobre. Tenían la virtud, en, en algunas ocasiones molestaba un poco, pero ¿qué le vamos a hacer?, de meterte en el berenjenal que ellos querían que, que te metieras. Con lo cual, eh, era una invitación casi, casi, casi, que no podías decir que no a determinadas cosas. ¿no? Un ejemplo de su colaboración con la Acción Sindical tiene lugar en 1986, cuando pone a disposición de los trabajadores de Tuzza el espacio de la parroquia de San Agustín. Aquí aparecieron las fuerzas de orden público combinándoles a que se disolviese. Tras fuertes enfrentamientos verbales y momentos de gran tensión, los empleados de Tuzza abandonaron la plaza de España para congregarse en la iglesia de San Agustín, en donde permanecieron hasta altas horas de la madrugada. La policía le llamaba la corrala, porque estaba ahí, tenía un corral, y porque allí, de los fundamentalmente de Tuxa, gente que hacía huelgas de hambre y tal, pues el refugio que tenía era, era aquel. Con lo cual, pues bueno, eh, ganábamos mala fama ante el estatus que funcionaba. Yo no conozco bien cómo fue el comienzo para que los trabajadores de Tuxa tuvieran siempre como referencia de sus reuniones y de sus jornadas de huelga, precisamente, en la parroquia. Yo recuerdo haber estado a las 3 de la mañana, aún estábamos allí, con un frío que para qué, discutiendo si Tuxa era un servicio público o un servicio al público. Yo decía, Dios mío, vamos a dejarlo en paz ya, porque están no son horas. Como anécdota, te diremos que el día de la boda nuestra estaban encerrados los, los trabajadores de Tuxa justo en el, en el corralón de, de la parroquia antigua. Teodoro nos casó, los trabajadores de Tuxa ya llevaban unos cuantos días encerrados y, y cuando salíamos de, de la celebración eh, echaron un cohetes porque sabían que había una boda allí, sabían que éramos de la parroquia, que estaba Teodoro, hicieron unos cohetes y fuegos artificiales y no sé qué y estaban las tocineras ahí aparcadas y nosotros temblábamos diciendo esto se deben de pensar que están pegando tiros o algo así porque estaba la policía allí vigilando. O sea, Teodoro respetaba los motivos de la gente para hacer esa huelga. Simplemente los respetaba. Dejaba el espacio porque le parecía que la parroquia tenía que ser un sitio abierto donde la gente pudiera manifestar sus preocupaciones, sus inquietudes, sus problemas reales. Y con eso ya era más que suficiente. a comienzos de los 90, también permitió el encierro de los jóvenes del movimiento insumiso en contra del servicio militar obligatorio. Teodoro, con el movimiento de la insumisión, tuvo una actitud muy, muy clara de defensa. Hay un dato, y es que en la parroquia hubo bastantes jóvenes que participaron de esa sensibilidad de insumisión y antimilitarismo y no quisieron ir a, a hacer la mili. Hubo un, un encierro de creo que de varias semanas en, en la pared de San Agustín de Nacho y de otros compañeros con el apoyo de familiares y de amigos que bueno, pasaban allí el día de asamblea en asamblea y bueno, fue un punto de, de apoyo y de difusión de la situación que estaban viviendo aquellos jóvenes por eh, estar en contra del servicio militar. De hecho yo mismo cuando. Me pidieron participar en el ejército como, como capellán, pues también me negué, que como en mi ambiente eso era muy normal y lógico, pues también tuve que decir que no. lo, lo, lo curioso de todo esto es que ahora lo piensas y dice, y hacía esto compaginándolo con, su, con sus misas, porque al final él tenía que hacer misas, y atendía a la gente y bautizaba se repartía en el trabajo, pero que eso no, no estaba descuidado, quiero decir que, que todo era más a más y su trabajo en el instituto, en fin, no sé cómo hacía, no sé qué comía. Teodoro colabora con la asociación en las luchas que físicamente estaban cerca de la parroquia, que fueron la apertura de la calle de Cartagena y la reivindicación de Plaza Mayor y el Centro Cívico, cuando se hizo todo lo que es la ampliación ahora de Cesario Alerta, pues lo que pasa por lo que antiguamente era la calle Cartagena. Todas las viviendas que había en la calle Cartagena eran todo viviendas de un par de pisos, creo recordar, o una cosa así. Bueno, pues hubo gente más o menos reacia a poder abandonar la vivienda y hubo gente que pudo llegar a perder el tren ...de eh, poder contar con una vivienda cuando le tiraran la suya, ¿no? Fuimos a pedirle hacer una asamblea con ellos en la parroquia de San Agustín... ...y Teodoro nos abrió la puerta esa vez y muchas, muchas veces después... ...y bueno, yo descubrí a, a una persona impresionante. Ahí Teodoro también estuvo muy pendiente de que esa gente no se quedase sin vivienda... ...y, y de que pudiese hacer todos los pasos que eh, tuviera que hacer y facilitó desde información hasta un sitio donde poder acudir a preguntar en la parroquia, hasta yo creo que a veces incluso la realización de algunas gestiones pues, más complicadas que para, para la gente que vivía en aquellos, en aquellos sitios, se le, se le hacía una montaña. ¿no? A través de ese conocimiento, de esa relación, le tiramos los tejos para que se incorpore a la Junta de la Asociación de manera informal y no tuvimos que, no tuvimos que insistir. Los últimos años de su vida, mientras su salud se lo permitió, él era un habitual los lunes y, y era, era uno más en la junta y era uno más en las luchas. En principio no quería estar enfermo, era un poco en ese sentido infantil y, y qué sé yo, veías, pues si llevas esos tobillos así de hinchados, ¿cuánto hace que no vas al bate? Pero hombre, esto no puede ser. Me viene Ángel Calvo, a la oficina donde yo trabajaba entonces, y me dice, oye, quiero hablar contigo de tu hermano. Veo que está adorazando mucho y no quiere hacer caso a nada. Sería interesante hacerle, hacerle que fuese a hacerse un chequeo. Cuando ya salió la primera vez de la gravedad, de la primera gravedad de estar ingresado en el hospital, eh, intentábamos que no estuviese solo. La familia igual. Eh, nosotros estábamos con él domingos, el sábado, eh, entre semana. Él bajaba por el centro sociolaboral a hacernos una visita, pasaba por la parroquia. Eh, siempre que podía él estaba allí. Teodoro, en los años de la enfermedad, trabajó todo lo que pudo. Eh, quería contacto humano con los grupos de la parroquia, con los grupos del barrio, con sus compañeros sacerdotes, él necesitaba ese, ese alimento del contacto humano, lo necesitaba y de su, de su familia, por supuesto, y lo, lo llevó con un gran sentido del humor. Si tenía que ir a Madrid a hacerse pruebas al hospital, pues nosotros pedíamos mm, permiso en el trabajo o bien lo acompañaba la familia o íbamos con la familia y nosotros también. Nos lo pasábamos bien en los viajes, la verdad es que nos reíamos, a pesar de que él iba a hacerse una analítica o unas pruebas donde le iban a decir si había continuidad o no iba. Él tenía esperanza, nunca perdió la esperanza. Y eso a nosotros nos daba fuerza y nosotros tampoco la perdimos. En ningún momento estuvo solo, solo Teodoro, en ningún momento. Si nosotros no podíamos, que procurábamos poder, Siempre había alguien que nos estaba eh, acompañando, se retornaban, sobre todo los jóvenes. Llegué corriendo, los ascensores había como puf, 40 o 50 personas para subir, los ascensores no, no terminaban de bajar. No me acuerdo si estaba en la sexta planta o la subí corriendo. Y la gente no cabía en las escaleras, en, en el rellano, en todos los sitios, porque todo el mundo se había se había reunido para, para estar ahí en su despedida. Pues la noticia de la muerte de Teodoro se extendió como la pólvora y se extendió en un momento en el que todavía los medios eran muy, muy analógicos y muy pedrestres. Eh, yo me entero esa misma noche y por la mañana acudo a la parroquia a ver, pues a ver quién hay y a ver qué hay que hacer y me encuentro una, el despacho parroquial atestado de personas, no había sitio para sentarse... ...personas emocionadas, personas con dolor... ...pero personas también por otra parte contentas... ...de encontrarse en grupo y de arroparse unas a otras... ...ahí había un teléfono fijo... ...que estaba continuamente funcionando... ...dando avisos, llamando... ...al mismo tiempo se iba haciendo una lista... ...de personas a las que había que avisar... ...y personas con la cabeza más fría... ...pues iban viendo los detalles de... ...acompañando a su familia los detalles de dónde, de a qué hora, autobús. Yo creo que el cariño se encargó de organizarlo todo. Es decir, se trataba de apoyar a la gente que, pues los que estaban no estábamos más fuertes en aquel momento, apoyar a los que estaban más flojos y viceversa. Pero fue apoteósica, multitudinaria. Bueno, multitudinaria de de feligreses, de, de amigos, de sacerdotes, eh, creo que fue presidida por el Mons. Elías Llanes. Sí. Y bueno, pues fue pues muy, muy emotiva, claro, para, para nosotros como familia y para todo el que lo quería. Ya a ver que ya, ya, ya está, ahora sí que ya se había ido, y por otra parte de muchos reencuentros, muchos reencuentros de, de personas que la habían tratado en diferentes etapas de su vida, de gente del barrio, de gente de colectivos, de gente del Movimiento Ciudadano, de partidos políticos, de sindicatos, de los jóvenes que en su día se habían encerrado, de sindicalistas y de mucha gente que quería acercarse y, y darle un último adiós. La gente se quedó muy tocada y luego los más conocidos, los más amigos, los más cercanos, eh, pues a nivel humano nos quedamos muy tocados. Era como si se nos fuera nuestro tío, nuestro amigo, nuestro medio padre, nuestro vecino. Era complicado... Eh, Gestionarlo. Sí, trabajar con ese sentimiento. Era muy difícil. En esos momentos tan duros, sobreponerse al duelo y continuar la lucha fue un modo de gestionar la pérdida y de homenajearle. Para ello se organizaron unas jornadas en su memoria. Teodoro marchó. Eh, esto sigue. Él querría que esto siguiera y bueno, pues nosotros estamos aquí porque sigue habiendo gente que está aquí y que sigue necesitando lo mismo que necesitaba ayer o antes de ayer, ¿no? Lo haremos con con mejor gana, con más tristes, menos tristes, pero ...en la medida en que podamos hay que seguir empujando esto para adelante. ¿no? Queríamos recoger las diferentes, los, las diferentes caras... ...y las diferentes realidades que habían sido importantes para él... ...recogerlas en, en unas cuantas sesiones... ...con la idea de que eso perdurara... ...y que bueno, su espíritu no... Lo, lo, ...de alguna manera continuáramos haciendo las cosas... ...que, que él quería hacer en su vida... Entonces, yo creo que las primeras fueron sobre el tema de la educación en el barrio, por la figura suya de pedagogo, educador. Y es que la asociación tenía esa inquietud de que, de que la gente se siguiera moviendo, porque mmm, parece que si no hay alguien que tira, no te mueves, ¿no? Y, y yo creo que esas jornadas nacieron con esa intención de que la gente se, se agrupara, se uniera, se hablara, dialogara, con ese mismo espíritu ¿no? de, que había en esos años en que la parroquia de San Agustín con la asociación de vecinos había tanta complicidad. Entonces las jornadas fue, intentaban ser otra vez esa plataforma de venga, para arriba, no os durmáis, venga que aquí lo que cuenta realmente son los hechos que las personas vamos pasando, pero que lo que tiene que permanecer es esa inquietud, esa semilla. Tras años de reivindicación vecinal, el 30 de marzo de 1998, se inauguró el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter, que desde entonces se ha convertido en un referente en el barrio Zargozano de San José, albergando todo tipo de actividades culturales e iniciativas sociales. Cuando Teodoro fallece, ya el proyecto del centro está claro, pero todavía no tiene nombre. La asociación quería que este centro cívico fuera un centro abierto al barrio, donde se hicieran cosas que la gente demandara, que fuera un centro donde la gente pudiera reunirse, que estuviese integrado en la vida del barrio, que diera respuestas a las problemáticas actuales, reales. Eso es lo que la asociación quería y también creo que estaba en la línea de lo que en la parroquia nosotros habíamos mamado de alguna manera. ¿no? Surge la idea de por qué no tener el nombre de Teodoro, con muchas dudas porque sabíamos que a él no le hubiese gustado, pero bueno decidimos que era una forma de que, bueno, que, que nombre mejor que ese y una forma de que bueno, sonase, a lo largo del tiempo fuese sonando. Nosotros no participamos en la, ni en la recogida de firmas ni en la idea de que le pusieses el, el nombre de, de Teodoro al, al centro cívico. Y tengo que decir que así como otras, en otras cuestiones fue muy difícil conseguirlo, en esta ocasión, pues, hubo pues, el equipo de gobierno municipal decidió prescindir de una lista que había de nombres pendientes y acoger la petición que fue suscrita por 21 colectivos del barrio. A todo el mundo a que se le pidió dijo que sí, no tuvimos que insistir mucho. nada. Si a mi tío se le hubiese preguntado, hubiera dicho que ni de coña y seguramente sí, puede que esté hasta un poco mosqueado, porque, porque él... Desde luego nunca busco notoriedad, era una persona como os decía antes que le gustaba pasar más bien desapercibida y desde luego seguro que en el convencimiento de que él hacía siempre lo que lo entendía que más justo pues no se vería merecedor de, de que este centro cultural llevase su nombre. que el, el éxito de Teodoro como sacerdote y como persona eh, fue precisamente aunar un poco lo que era su, su convicción que tenía desde niño y lo que él quería ser, que era ser sacerdote, con lo que luego él quiso estudiar por la, la curiosidad que sentía como ser humano en el tema de la, de la, de la sociología y aunarlo todo en uno. Entonces eh, de esa forma consiguió um, unir un poco lo que es su parte de sacerdote con el trato con la gente, que además son dos cosas que él las consiguió complementar de maravilla. Fue la satisfacción de ver reconocida la labor de Teodoro personalmente y de mucha gente que había detrás de Teodoro. En muchos años estuvieron dedicados ahí, desde... De la parroquia pero también desde la asociación, desde los grupos juveniles, desde todas partes. Pues ahí, y muy impulsados, muy guiados, muy respaldados por la, de la obra de, de mucha gente. ¿no? Que si aquí no hubiese habido vecinos que en los años 70 decidieron que querían una vida mejor para ellos y sobre todo para sus hijos, quizá el barrio sería muy diferente y la convivencia de que hoy disfrutamos, convivencia entre generaciones, entre procedencias y entre diferentes clases sociales, pues tampoco sería la que es.